El frente amplio de lucha popular Falpo y otros movimientos sociales y populares de este municipio dieron un inicio a los asopados navideños como forma de exigir reivindicaciones a las autoridades así como compartir con los residentes de los sectores de esta ciudad. Bueno nosotros el Falpo y acompañado del movimiento social y popular de San Francisco de Macorís una vez más estamos haciendo un asopado navideño que tradicionalmente ya es una costumbre de nuestras organizaciones y del Falpo en toda la época navideña de diciembre hacerlo a asopao populares en distintos sectores de San Francisco de Macorís. Es un método de protesta acorde a la época donde compartimos, pero a la vez le recordamos a las autoridades que no hemos, no hemos olvidado la demanda más sentida de estos pueblos, como es la construcción de hospital de especialidades en la salida en agua, como es... Justicia para el compañero Vladimir Antigua Valdera, que sigue impune el caso por las autoridades, entre otras reivindicaciones más. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.